Hacer un plan es muy simple, busca un socio, puedes asignarle un plan predeterminado o hacer uno nuevo, en ese caso pon un título al plan, agrega ejercicios, Suma circuitos de entrenamiento dentro del plan. Carga todos los ejercicios y actividades que gustes. Utiliza distintos parámetros de entrenamiento como ser ritmo de ejecución, frecuencias cardíacas por zona de entrenamiento, pausas, además de los habituales. Enseña cómo hacer los ejercicios con tus propias fotos y videos. Tu socio podrá recibir el plan por mail, tenerlo impreso si es su preferencia, o verlo desde su celular con nuestra app. Aprovecha para mostrarte y que tu socio lleve tu gimnasio en su bolsillo. Permite que te cuenten cómo se sintieron al finalizar el plan y acompaña su evolución con la plataforma. Y por último... Realiza un seguimiento ordenado de tu cartera de socios, diferenciando nuevos de regulares y por estado de su plan de entrenamiento. Ahora, ¿qué esperas para tener el mejor vínculo con tus socios?